Ese Mario, ¿cómo estamos? ¿Cómo ha ido? Flitzy. Esta es buena, ¿no? Creo que es buena, creo. A me Acabo de morir, Mario, tío. Literal, me ha matado un boss de mierda. No sé si era buena. La había probado, pero yo creo que sí, ¿no? Protege con fuego, qué guapo. Me la llevo. O... En verdad me puedo... Bueno, ya está, la sigo. La sigo, Mario. Me acaba de dar una sala secreta. guapo me lo voy a llevar por si acaso o sea, en plan no sé, está bien, podría empezar otra run ya lo sabéis y demás mira, es verdad, tío, lo, lo, lo quema con fuego, what, qué guapo me mola, qué gracioso a ver, parece como que es bastante cool, ¿no? la, la fucking eh, la fucking fly literal, eh, la guppy pero coño, no, no me haya tocado este objeto, eh fuera de coña, vamos a ver qué pasa tengo ganas, tengo ganas de matar a mamá podrida, es difícil de cojones, pero bueno, Dios, en verdad está rota, eh. O sea, algo que te venga sin de frente en un boss se tiene que notar tela. Lo que quita, ¿no? Vale, en línea recta yo supongo que de aquí muere ya, ¿no? Sí, Vale, no, nos vamos haciendo rápido eh, esta RAM. Eh, una bomba ahí en el medio. LOL, vale. Eh, pongo aquí una bomba, merece la pena. No tengo llaves, pero yo creo que la puedo. No, no, no, no. no. Lo puedo desbloquear ahora. ¡Eh, eh! eh. O oh, no, y he gastado una bomba y ahora me toca un boss eh, que, que da por culillo. En cierto modo. Vale, estos bichos son completamente, extremadamente friendly Family friendly, literal Lo podría eh, poner en la primera escala de bichos friendly, ¿no? Dame una llave, ¿no? De buen rollito speed eh, 18 eh, 26 Muchas gracias y bienvenido por ese mega follow, crack eh, Espero que disfrutes del directo Y por supuesto, de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad papá Gigomo en Twitch Bienvenido, bienvenida Grande Es que, claro, tengo las de estas silencia, campeones, por lo de hoy Lo siento, ahora las activo porque en verdad ya parece que se ha calmado, ¿no? Todo un poco Bienvenido Ipana, grandísimo, ya tengo ahí prendido a punta pala, eh, tu directito, Alan también, eh, y menos mal Swissy, eh, you're welcome No, estoy sí, en directo Nacho Grande, bienvenido, ellos, eh, soy unos amores ¿Y cómo estamos Spy? Eh, ¿Cómo va este eh, miércolesito con Flowa? Vamos a darle al base 2. Eh, a hierro también, o sea, voy a hierro esta round No está mal lo que me ha tocado, me ha dado corazones grises, eso está de putísima madre Está genial. y estas chucherías son. Gracias de esas de Harry Potter. ¡Nase! Sí. Hazte caso, eso es liquila ¿eh? <risa> Estaba sin camiseta, por eso no, no ha salido. No ha salido, ¿eh? Hazte caso. ¡Mierda! ¡Wow! Esto, bueno, entre comillas, no me parece malo del todo. ¡Qué gachón! Se va a duchar, yo supongo. Esto te tira como huesos, tío. Huesos. Dientes, perdón. Dientes. Qué follada, ¿eh? No, gratis, campeón. Eh, lo podéis llegar a comprar en Instant Gaming no muy caro, la verdad. Sobre unos 10 euros. Lo que pasa es que yo estoy jugando el DLC, campeón. El DLC es completamente diferente. Voy a entrar, da igual, en eh, lo que haya. O sea, en plan... Uh, otra, ¿eh? ¿De puta madre? Pues nada, Guppy. Papa Fly. <risa> Qué cheto. Indicadísimo. Y el DLC creo que cuesta mucho menos Cuesta 8 euros por ahí Lo podéis llegar a pillar eh, Spide en ese sentido Campeón o campeona eh, En Instant Gaming o sale barato Fuera de coño os sale baratillo Dentro de KB Que por ahí mete unos puñazos flipantes Papá caca mosca Papá papá eh, caca con moscas Eh, literal, eh O sea, voy a atacar con las moscas Campeón de Zari Está increíble, eh Papá, pero el DLC es contenido extra Para el juego, es eh, normal Claro, no, no es otro juego Sí, eso es cierto En plan, por eso así eh, Por así decirlo eh, Mi hermano Mario Es más baratillo Qué guapo ese bicho, lol. No me ha soltado de nada. La Rank. Oh shit. Amazing. Pero me mola mogollón, en verdad. O sea, Dios, qué buena esa. ¿Qué? ¿Qué coño? Vi con un ejército de moscas asesinas, tío. Increíble, fuera de coña. Me ha parecido guapísimo, ¿eh? La, la flopy esta. Papa, papa, fly Increíble. No, no tengo batería y eso, campeón. La leche. Cárgalo un poquito. Vale, del tirón up Tenía miedo a ponérmela. Bueno, voy a explorar la randa ahí abajo y ya nos venimos algo, gente. Pero de una, ¿eh? De cabeza. Me cago en la leche, pobre de Zari. Y... A ver, también es eso, campeón. Viendo el directo y todo, eh, Google Chrome tiene que llegar a consumir bastante, ¿no? Pienso yo. Qué buena la. O sea, son buenísimas las moscas hechas ¿eh? Rand de monka. Merece la pena 100%, ¿eh? Fuera de coña. O sea, qué guay. A ver, la verdad es que no soy muy.. ya me entendéis. Siempre me echa he echo para atrás, ¿no? Venga, en ¿verdad? ¿Puedo ir al planetario? Venga, voy a darle al planetario, Mario Pero voy a entrar aquí Esta, sí cu Esta no cuenta, en verdad Vale, le voy a poner una bomba a este y ya está ¡Eh! Literal Vale, vale, vale Nice Hey, Sin problema, mi hermano Espero que te vaya bonito eh, Tengo ya la pestañita open eh, Y darle bien duro a los warzones Te han tocado dos muy buenas Eso sí es cierto Chapanita, hasta guito, Mi hermano Alan Un mega abrazo, coño Me cago en la leche Que te vaya súper bonito y sí que ha tocado cupi grande Eh, patatita, patatita con amor eh, Ni niña. ni A ver si ahora le da esta Vale, le da Del puta madre Vale, ahora esquivo su ataque Dios, qué bueno O sea, me esquiva todo, tío O sea, que, o sea me esquiva todo Me me, me, me rompe me todo, tío Qué guapo Vale, estoy viendo ahí una eh, Vale, lo matamos ya Le metemos aquí Hacemos esto Pra, pra, pra el, el tirón Uh, ¿Qué hago, eh? Indeciso, indeciso Placenta En verdad, de puta madre, más vida Me cago en la leche Me han hecho la bronca Eh... La moja de estar despinta, ¿en serio? ¿Y eso? Me cago en la leche, ¿cuál era, tío? ¡Ey! ¿What? Ha ganado cero, tío, qué gachones. ¡Oh! Del tirón, ¿eh? Grand Jats, ¡De putísima madre! Mm. ¿Me llevo el alainter o me llevo la bola? <risa> dudando, ¿eh? Fuera de coña Supongo que este cuero No, tío Este bicho no, bro Este bicho es muy pesado, tío Además, lo tengo encerrado ahora con bomba aquí Y ahora que se coma otra y así Además, solo tengo que hacer focus a los otros bichos ¡Eh, eh! A los pequeños, tío A los pequeños no digo perdón A los grandes Y además que es una locura Ahora se pone de hasta vida Este bicho El orto este Con cara de orto Es horrible Uf, uf, uf ¿What? Muy, mucho dribbling ahí, ¿eh? Fuera de coña, gente Mucho dribbling ahí Lol, lol, lol, lol. Madre mía O sea, no sé ya qué eh, nivel algebraico de esquive que me llevo hoy eh O sea, no sé Yo es que creo que la bola de, de cerámica está mucho macheta Te lo prometo, Mario Más que nada porque te tiras un ataque de estos feos Vale uh, Y yo, la hemos liado, gente estos son las mejores salas wow El mismo pero el segundo, qué guapo Está jugando bien, menos mal, eh Dios del tirón Qué pillo hmm. Coronita o, o Biblia Estaba pensando, digo, la Biblia es mejor, macho. Porque esto es que puedo volar, ¿no? Está buenarda, ¿eh? Los estos bichos son entre incomprensibles y, y funestos, tío. O sea, funestísimos. Son cofres eh, de plata que te hacen en daño al abrirlo. Claro, son los Mimics, pero paso, ¿verdad? O sea, por dinero, eh, por monedas que le den. Nos vamos directamente. ¿Te pones las runes? Eh... La run, no, gacho en plan... Está potente, digo, en plan, ya me entiendes, Mario Está potente... Y yo, cagada, está potentilla por lo mismo O sea, me está saliendo súper a pedir de boca A ver, si no fuese por este bosque me ha quitado una vida Literal, me ha quitado un corazón entero Bueno, dos ¡Eh, me he regenerado por el serafín! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué buen objeto es ese, tío! O sea, es un buen objeto de bell del tirón, esto me da más vida Ah, no, esto es lo de pit up ah, guapísimo, tío! ¡Qué gacho de es este Mario, tío! Cuando veo TikTok, por ejemplo, a las dos, eh... Lo veo hasta la... De 12. Hostia, una. Y veo... Eh, la hora. Igual que la pasada, Draco. Yo no soy Mario. Es verdad, Chapa. Me cago en la leche. Es que me he rayado. Me he rayado, perdonadme. Debel, mi hermano Mario. O sea, literal. Me he rayado, Chapa, te lo prometo. Mierda. Qué mamón, tío. Mmm. Que le den. Que le den paso de eso. Es bueno... Dios. Dos llaves, gente, merece la pena, son sin bombas, ¿eh? Y te lo prometo, Chapa, me confundió ahora porque Mario está acostumbrado últimamente a verlo en rojo Es verdad, y, y también eh, no hay nadie, tío Ah, verdad, mira, mira Pues mira, de está hecho, gente, mira Del tirón, pum, pum, pim, pam, pum oh Me creía que era una ran secreta, tío, ahí, qué guapo Ahí se convierte en angelitos, tío uh uh, uh, uh, Bien focus, bien focus, cargado de focus ahí, gente Baiteo, baiteo, baiteo, le meto Dios, esto está rotísimo, guachín ¡Qué rotura! Dios mío, o sea, vaya rande a esa tan mamona, ¿eh? O sea, con el serafín y todo Es que te regenera vida Está rotísimo Gente, tengo 11 monedas y cuatro ya dentro Eh, great pill oh, Nada, nada, le pongo una bomba esta a ver qué me da Dos monedillas No. ¡Oh! Wow, no me había dado cuenta, ¿vale? La mosca moneda es una mosca que te quita eh, bala Hostia, y hace un recorrido hacia el enemigo ¡Qué guapo! ¿Qué la has tirado Dale, dale a random a lo de antes, así mejor, chapa, ahora que estaban verdes. Qué guapo, eh, pero estás. A... LOL Es que es brutal, tío. Deletea increíble, ¿eh? Con la Guppy en este caso, ahora mismo que me. De... Me cubre de cualquier lado. Chapa verdecito. Verdecito de, de... hoy es miércoles. Se fuma más que LL. Me cago en la leche. Vale, son las 9. Todavía da tiempo. Eh, hasta las y media estaré jugando seguramente a Isaac. Bueno, an antes, antes terminaré, porque si no el eh, LOL se puede alargar y es una putada, tío. Es mi color favorito, hombre, Betty. Bettycito, eh. niño ni, niña, eh. Betty. Eh. Un poquito de Betty, un poquito de cervecita, de cruzcampo, eh. alhambra y a hierro. ¡Qué cojones, tío, de patos! ¿Cómo me han salido esos bichos, tío? Me acabo de pegar un susto. ¿En serio? ¿En el juego ese? ¿Del conejo de la sombra? ¡Qué guapo! ¿Sabes para qué sirven las pilas? O oh, te lo digo. Sí, las pilas lo que hacen es que puedas llegar a restablecer lo los objetos como la Biblia, ¿no? Eh, se te ponga full, ¿no? Creo, Mario. Ayuda, mi gato, eh caminó por el teclado y eso, qué locura, tío Pero bueno, son atetes al fin y al cabo, es ¿eh? normal Vale, me voy a meter esto aquí a toda Vale, Dios, este bicho es entre funesto y... Uh, la ha dado, eh Entre pesado y funesto, pero bueno Se puede, se puede, se puede, gente Es que es un poco pesadillo, este ya me ha tocado varias veces Y me parece un poco toca pelota, la verdad Solo eso, un poco toca pelota Ese ataque es una locura Me quita dos, eh, o sea, me quita uno, perdón Del tirón, qué bueno del tirón, ¿eh? O sea, tenemos vida Tenemos de todo ¡Uh, mira! Pues nos ha dado el mismo objeto Que había ahí Tropicamid, ¿eh? Esto es buenísimo, loco Os lo prometo, ¿eh? Es para eso, ¿no? Qué guay, Mario En verdad me mola En verdad El lore que tiene la ISA Que el objeto y tal Poco a poco me hago la sinergia. ¿Me mata todo el rato? ¿En serio? Yo las pilas solo uso para los mandos Y para, ¿eh? Otras cositas Pero claro En cada... En cada lugar Se utiliza diferente No cabe la duda Qué gachón, tío Qué, qué chapa me cago en la puta ¿Cómo lo estoy pasando? Tío? O sea, os lo prometo que para mí mmm, O sea ¿Cómo decirlo? Es el primer verano Después de seis años Que no sé Lo estoy viendo de otra manera Todo, tío No sé, ¿No es la polla no ¿Eh? ¿En serio? ¿No es un objeto? ¿Es un random? Es, es un aleatorio ¿Lol? ¿Quién quiere bigote? Que gacho tengo uno <coughs> Perdonadme nudo de la muerte pues eso renta a pillarlo, qué guay, un random mister, Eso me flipa. Vuelvo a repetir, Mario. Uh, bro. Los objetos random mister me parece la caña. Bueno, cualquier cosa random me parece increíblemente bueno. Muchas gracias, campeón Jeffrey. Bueno, tío. Es que me lo estaba aguantando, me picaba la nariz. Me habéis visto arrancarme la nariz hace un rato, pero estaba intentando con la calor. Digo, voy a aguantarlo. Uh, bro, the virus, virus. Está bien, ¿eh? Nadie quiere bigotes Yo, bueno A Nicole le gustaban los bigotes Bueno, la barba Y me dejé la barba Ahora vuelvo eh, Si tienes dudas Sin problema, Mario oreña no, no me pillo eso Dios, que co corre como un demonio No me pillo esos objetos A punta pala y a hierro O sea, en plan Lo dejo ahí eh, O me meto en la wiki En dos segundillos Para no molestarte ¿no? Que en verdad sé Que controláis las de Isaac Y que disfrutáis muchísimo con Isaac Me alegra mogollón, tío Es la poña Es la pollísima O sea, os lo prometo Me encanta la Isaac Vale, ya que he cogido La del ángel Uh, Mon Perse. Curse eh no, la ha cagado, la ha cagado, gente La acabo de cagar, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, bro? Grande, tío ¿Qué? ¿Rápido, no, no. ¿Es rápido? Es rápido, no, no para... Madre mía, la he cagado, la ha cagado, Mario Literal, la ha cagado, la ha cagado Me he cogido esto, la ha cagado A lo mejor hay algún tipo de... ¿Lol? ¿Esos bichos? Lol, lol, lol bueno, a ver, no está mal del todo, pero se me da fatal, Mario Este tipo de cosas Gracias, chapa, no sé, o sea, bro, y esas cosas, tío O sea, te han quitado el móvil o algo, bro Súper extraño, a caso bueno, chao, que te vaya bonito, Leñe. Muchas gracias, Mario, por todo lo que hacéis a diario eh, Muchas gracias, por supuesto, por todo el cariñito Y amor eh, que me dais a diario Un mega abrazo, mi hermano Mario Espero también que te lo hayas pasado de puta madre eh, Me cago en la leche, literal Y bueno, buenas noches, espero que descanses, por supuesto, mañana a las 11 Pues ya arrancamos directito y le damos bien duro, ¿no? Ah, pero le puedo dar si yo quiero, vale, pues mira No está mal, desde el fin y al cabo, tío Acabo a las 10 de la noche, Eribojo o minikit, campeona, grande, tío. Junior, buenas tardes, muchas gracias por ese mega hosting. pasa buena noche, igualmente, grandísimo. Qué pedo, chao. Es un meme, no lo han visto, claro, pero hostia, en plan si pones transual y eso es como una paranoia, ¿no? Una paranoia. Que te vaya bonito, mi hermano, Mario. Muchas gracias, Junior. ¿Cómo estamos y cómo va este miércoles 5 de Maquelele? Me quedo en la leche. Un mega abrazo, Mario, tío. Grande, con amor. Me quedo la puta. Grandísimo. Oye, eh, lo dejaré aquí en esta raya. ahora nos vamos al LOL, eh, Para despedir creo ya soy Sony 5 y... Ey, Tonsil Tonsil, ¿qué coño hacía Tonsil? ¿Y cómo estamos, bro? WTF, es que no, no he visto ese meme, la verdad ¿Para qué mentirte? Tonsil no me mola, me llevo esto, tío Nada, no pasa nada, leñe Pero como han puesto eso y digo, a lo mejor, eh, no sé Te han robado algo, el móvil o algo Y se han puesto ahí a troleado la cuenta Que puede llegar a ser, obviamente eh eh eh. eh. Y yo, como corré esas mierdas, ¿no? Sin ti yo no me siento bien nada más de mil en cien viviendo y por dentro muerto hasta un ciego lo ve. Antes éramos dos y ahora somos tres con tu foto en la pared de la soledad. Yo me enamoré y me contagié. Dios, ¿cómo Anuel le copió eso, Bonsai? Lo de... Y yo de los Crowberries y mazo, eh. Estuve de vacaciones, no pude pasarme. No pasa nada, como lo has pasado? ¿A dónde has ido? Qué grande. Union poderoso Nosotros nos vamos a cenar A no y media por ahí No pasa nada, campeona Pero estáis toda la noche Dando un cariño O sea, todo el día Dando un cariño enorme Increíble Muchas gracias, campeona y campeona Por todo lo que hacéis a diario Si, lo, eh, si te he fallado eh, Te pido perdón Es la única forma eh, Que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para es <ríe> Qué grande, tío el Ese sí me suena O sea, literal, el gatete Es más que obvio Mi hermano, bro Pero claro me, eh, Ha sido como una falta De de, o sea, de, de contexto Digo, qué coño Oh, ahí está Jack? Increíble, bro ¿Qué digo? ¿Qué le pasa, bros? Ahora mismo Acabo de matar A mamá Utilizando la Biblia Increíble Increíble, Asturias, que chulo ¿Y cómo lo has pasado, campeón? ¿Mucha calor por allí o un tiempo buenesico? ¿Qué hace una pata? Es la pata de mamá, bros Es el final boss De esta run Aunque nos falta ahora mamá podrida Está buenardo, ¿eh? Esta rana está saliendo increíble Increíble Suerte Nicole Grande Nada, en dos segundillos está aquí, campeones Vale, no es el boss Entonces lo vamos a dejar aquí Y mañana le damos A ver, le doy aquí eh, Obviamente y me quedo aquí A ver, muy buen, ¿eh? O sea, eh, increíble Cómo mete las guppies, tío Mirad cómo mete las guppies ¡Lol! ¡Diablo! Guapísimo, gente, ¿eh? Cómo mete las guppies, gente o sea, me cubren de cualquier golpe y puedo llegar a spamear De forma... Dios, instantánea, güey Esta rama va a salir guachín increíble, ¿eh? Increíble, gente Qué putada que se haya quedado ahí Ey, ahora, qué guay, tío Me mola, ¿eh? Vale, nice No hit... ¡Oh, no! Casi la cago, Uf. Bien, Diner. del tiro Esto me da más vida, gente, lo dejamos aquí abajo, ¿eh? Piccolo, es que lo dice como Piccolo En vez de Piccolo, tío, mañana sigo eh, con el juego Sin problema, Libor, leña, ya me jodería Es putada, campeón y sobre todo, explotaje, ¿Para qué? sufran los furries <ríe> Qué grande. ¿Te acuerdas de esta run, de la guppy? Que tenía mucha suerte. Aquí estoy, hermano. Aquí estoy, Mario, ¿eh? Sufriendo como un campeón, ¿eh? Ya está Asesino. <ríe> me encanta. Gente. Más riego, ¿eh? Más vale. Más vale, gente. está deseando. Estaba deseando. Me va la otra guppie, tío. Por el ploy y más. Eh. Pero en esta Ah, pero no en esta zona. Qué putada también, campeón. Leña, es que si estás solo del equipo. vaya macho. Esta run estaba guapísima, eh O sea, me gustó mucho ayer Tenía todas las cosas Ah, ¿qué coño madón cerebro, tío? Va, no me renta No me renta, gente No me renta eso, creo yo Ni de coña O sea Ni de fly Eso es great, bill. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Skere! ¡Guapísimo! ¡Guapísimo! ¿Qué cojones es eso, tío? No, no, no Me llevo esto, tío Yo me llevo esto, bro Me cago en la leche en esta zona, ay, bueno, había dos gilipollas de un team contrario. Madre mía. Joder, esto esto era bueno, tío. Tío, sap. Esto sí, es bueno, tío. Hello, fader. a que tu stream. Aquí estamos con el niño con Rodrigo. ¿Cómo ha ido, macho? Esa es posición grupal, macho. Seguro que hay de puta madre. Arte casa. Amadafucking dólar, guapísimo, te lo prometo Mario, que es el objeto que más me gusta Junto con el dólar eh, Morado, que ya sabes cuál es Dios, es que está rotísimo, rotísimo, tío, está rotísimo Diablo, puñeta Ese culo bota mierda, Dios Qué locura, tío Amadafucking dólar Bueno, eh, lo malo es que estamos aquí en la mierda, o sea, ¡buah! Tenemos la biblia también, y yo, altamente tron, ¿eh? Así matamos a mamá podrida. Oh, tengo que sacar esta ran, gente. Esta RAM la había subido a internet, creo yo, a YouTube, ¿eh? Fuera de coña, aquí no hay nada. Ah, por cierto, eh, metido? No, campeón, no ha metido. Son, son personas seguramente que. Eh, vamos, tienen que hacer hasta la cita, campeón, no te preocupes. para dólares, te da. Sí, es brutal. Quiero un planeta. O sea, quiero un planetario, perdón, me, me he flipado. Ah, se me olvidó decirte, es verdad, Mario. Tengo una cosa que no sé qué he cogido. Que cada vez que me hacen daño me cambia la run, tío. No sé qué coño es, eh, pero me, me da una paranoia terrible porque me cambia de, de lugar y, y me recetea todo, tío. Una paranoia, ¿eh? Fuera de coña. No sé qué coño de objeto es, tío. O sea, no sé qué cogido que lo ha cagado, ¿no? Pero me parece una paranoia enorme, ¿eh? Y quiero ya un arcade. Quiero un arcade como ese para darle bien duro. Pero puede que lo haga ahora, ¿eh? Me voy otra vez al arcade y voy a ver si puedo tener suerte y pillar corazones grises o algo. O algo bueno, una gupi más o... Ya me entendéis. Bueno, voy a hacer esto. Dios, tela, ¿eh? Puedes mo eh, mover el código El código, ¿vale? Eh, si queréis Un momento ¡Ah! Perdón, perdón, perdón Mierda, lo he movido. Joder, espérate no, no, no lo veo ahora Después lo pongo Sin problema eh, creo que es eh, Creo, ¿eh? Si mal no me equivoco El ticket de ketchup es ese, tío El ticket de ketchup, Mario Que es una puta mierda Esa porquería, ¿eh? Lo prometo Creo que es ese Dios, estos bichos son Literalmente Lol. Es, el, es que ese es un mamón, tío. Os lo prometo. Me parece una puta mierda objeto que yo lo pillé sin querer. O sea, a ver. Lo es que lo pillé sin querer, os lo prometo. No fue ni queriendo. Lo pillé porque pasé por encima, gente. Tengo que ir al arcade, ¿eh? ¿Te teletransporta cuándo? Es eso que me quita. Si me quita vida, me teletransporta y me, me jode la RAM. Los otros días. Bueno, los otros días. ¿Eh? ¿Qué es esto, yo? ¿Qué hago yo con esto, yo? La primera vez que veo a este bicho, gente, ¿qué hago? ¿Una bomba? ¡Ah! ¡Lol! ¿Qué cojones de pato? Lo, ¿Le está la ran de antes? Lo, lo, lo, lo, lo. Es que no puede ser, tío, por aquí no. ¿Cómo? Pues ya estaría gente, ya estaría, ¿no? Ya estaría, compadre, ya estaría. Increíble, guapísima la ran, loco. ¿Qué guapo gente la biblia, loco No ir a la sala, la ha cagado. Coño, es una ¿Qué es eso? LOL. ¿Qué era eso pegamento? In this moment, en el lounge, and un lounge, espagueti, qué rico espagueti, me cago en la leche, Rodrigo, enjoy it, disfruta, qué hambre, Dios mío. Es por el pegamento, tío, qué puntazo, loco.